Porque en el fondo la A tenía la coma. Aquí sería 1, 2, 3 espacios y por eso la coma queda acá. ¿Quedó claro? Easy peasy, lemon squeezy. P pilas, pilas que la notación científica es la clave de este ejercicio. Una cosa es 3 decimales y otra cosa es tener 3 ceros. Espero que haya quedado eso muy claro. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.